¡Hola! Hoy vamos a estrenar la Primavera con una obra de Vivaldi, ¿vamos? Me encanta cantar, me encanta tocar, me me encanta. Antonio Vivaldi creó cuatro conciertos, uno para el verano, otro para el invierno, para el otoño y para la primavera. Y cada uno de esos conciertos tenía tres partes. Yo te voy a mostrar la primavera, te voy a mostrar la primera parte que es alegro, es rap, que estos conciertos fueron creados para tocar con instrumentos de cuerda y yo los voy a pasar a la flauta. En los instrumentos de cuerda se tocaba en el Mi, yo la voy a tocar en el Do y vos también. Es una versión simple para que puedas tocar en la cuerda. Acá abajo te voy a dejar un link para que veas el concierto entero de la Primavera de Vivaldi. Ahora te quiero mostrar un regalo. Mirá, mira qué belleza. Esto me lo dieron para el Día del Maestro. Viene este frasquito pintado a mano con un lapicito, una lapicera y una tiza. adentro que me vienen? Te quiero recordar que este hermoso sapito le estamos eligiendo nombre. Acá me encanta cantarte, lo vamos a bautizar. Acá te dejo un listado de opciones que podés votar o podés mandarme la que a vos te parezca. Antes de fin de año, este sapito tiene nombre. Anótate aquí para suscribirte, puedes darle a la campanita, envíase a un amigo, una amiga, un profe, una seña, una maestra, a alguien que piense que le pueda servir. Esto fue todo, mi nombre es Julián, esto me encanta cantarte y nos vemos la próxima. ¿Qué haces? Hola Escuchame, vos que sabes de música Sí ¿Sabes cómo se llama a una batería sin parches en Holanda? No, de no sé música conoce sé. Por teléfono